Dibujado un ramillete de flores secas y en tu pelo Desde aquí entiendo todo y cada uno de tu silencio Y he pintado en el aire y el perfil de tu beso Y allá afuera sigue lloviendo a cántaro Los rayos se encienden en el cielo Corre más que tus miedos Y está en ti abrir tus alas y surcar el firmamento Corre más que tus miedos Y está en ti abrir tus alas y surcar el firmamento sin miedo sin miedo me sumerjo en las profundidades de los versos para robarle tiempo al tiempo y a veces la música, a veces la poesía Es mi pequeña lucha con el tiempo Corre más que tus miedos Y está en ti abrir tus alas y surcar el firmamento Corre que tus miedos Y es este en ti abrir tus alas y surcar el firmamento Sin miedo